Yeah, we're here For the BTS mail. Bueno, vienen aquí con Hola, vamos a comer el BTS combo A ver qué tal We're here, for the BTS meal. A Coke and fries. 10-piece chicken McNuggets. And one more thing. Hmm, two more things. Sweet choices. and sauce. And cage Yeah, the BTS meal and McDonald's. So ba da ba ba ba Hola amigos de CAN Acción. hoy estamos en acción, eh, vinimos con nuestro combo directo desde el McDonald's como de Vicky's. Este uh -huh. Así que vamos a, vamos a reaccionar a, a, <risa> esta <nueva risa> la a esta nueva experiencia. No, la soda, normalita, no vino con nada especial. Ah Aclaro que me iban a dar un cartucho normal hasta que lo vimos y lo pedí, porque realmente cuál era la gracia de cómo se wow. esto, sin esto, sin el... Aquí están el las pack. salsas, ¿ves? ¿eh? Sweet chili y cajón. Exactamente, <risa> <risa> Esa es la sweet chili y esta es la cajón! Ahí <risa> Aquí está la cajón. ¡Cajón! Me he aquí con la cosa. <risa> creo que así no se va a ver. Sí. Ahí estamos como reflejadas porque no estoy bien. Ahí están las dos. Las papitas normales. No tienen nada diseñado, nada especial. Bueno, la, la, la cajita. Dice sí. BTS Mier. Exactamente. En las cajitas por lo menos... Que son chiquitas. Sí, son las mismas de los 10. Yo estoy, bueno, tengo rato que yo no compro más nubes. Y aquí está en coreano Boraje, Boraje, que es purple -pur view. En español no sé cómo se puede decir purple -pur view. Vista purpura Purpúrate. <risa> Purpúrate, no sé. Pero ya las que son fan las que son army, saben qué significa el, el, el purple -pur view ¿no? Ya. Deben estar claros con ese mensaje Ay, Pero ahí se lo vamos a mostrar en el video El significado que es por Rubio Para los que no saben Y bueno los 10 nubes Vamos a guardar bien la bolsita Ah, y esto, aquí también dice lo mismo, ¿verdad? Oye, también? me llegó. Me llegó una papa Oh! <risa> Esta es la sorpresa. La sorpresa. Y aquí sí, también no, dice lo mismo. Coraje. Ah, mira, coraje. En la bolsita. Sí, eso fue el BTS. Oh. ¿Cuánto fue que nos salió? 5,85. Es el precio regular de las 10 5. 5. Aquí dobladito. Y que el otro Magnum, que hay un mac nude que se llama Spicy, qué casualidad porque las comidas coreanas son picantes, pero bueno. estamos también con otro combo diferente, pero no tiene, nada que hay comitides. No, porque estas son nuggets y están en promo. <risa> y estas son eh, con las salsas normales, no tiene nada, Exacto. solo la cajita. Y que le pusieron las mismas cajas, o sea que realmente si yo compro otro, otro no no hay cambio. Me toca igual, o sea, tengo, y me toca igual la cajeta. Por lo menos en la sucursal, claro, en la sucursal que fuimos en eh, la Justo Arosemena Ajá. La sucursal de Justo Arosemena que está cerca de Santo Tomás Por ahí más o menos, los que son de Panamá ya se ubican Ajá. Y no, bueno, yo les voy a poner un mapita por ahí, porque <risa> una foto de, de, también del local Que también tenían el letrero afuera, tenían sus letreros. Los adentro. chicos estaban vestidos también con el t-shirt de... Tenían sus t-shirts, por lo menos a ellos les tocó su t-shirt eh, pero no tenían música de ambiente en el lugar, así que bueno, es mm. que iba, iba a haber una música normal, así que más solo más. había un flyer también afuera. Ajá, ah. si era un letrero solamente, así que eso es lo que vimos de diferente en esa sucursal. Aclaro, Hay que ver las otras, porque no nos consta si en otras hayan hecho alguna otra temática o a lo mejor hayan hecho un poquito más de, de detalle con la con decoración, pero no hubo nada de decoración, nada más que los letreros. Así que bueno, eso fue nuestra opinión no sé si quieres decir algo vamos a comer vamos y a probar vamos las a... salsas a final sweet chili sí uh -huh. <risa> <risa> Ok, con aquí para ay qué rompió. no se nos ríe porque uy huele Uf. uy huele Uf. ay me piqué <risa> huele súper picante <risa> Ay, es que mi costumbre es. <risa> ok. me, me pasó un accidente ahora. Dulce picante, ah. <risa> pero nah. es tolerable. tolerable. Sí, es tolerable. Es tolerable. Bueno, se supone que este es para no ver, ¿no? Para no ver. Va uno, dos. Creo que es tolerable, pica bastante, pero no es que te va a matar el, el ardor en la lengua. No es, sino es cuando el, lo tragas. Cuando empiezan a sentir calor, el picante queda en la boca. Uh -huh. Está bueno. Mm. Tiene los así de ahí está el picantito de. ¿eh? Sí. Sí, la salsita tiene como unas cositas rojas Que seguro por el picante El chili uh -huh. Voy a preguntarme alguna cosita No Voy a probar la comita Con la ñapa que me dieron Esto vino colado Creo que la salsa se aprecia mejor Con las uh -huh. papitas Qué uh -huh. buena Si no no está acostumbrado al picante, esta es bastante tolerable. Lloramos. Uh -huh. Lloramos con la cajón Pero siento que esta va a ser más picante. Voy a, ver, voy a probar. No voy a darme porque si no después me pasa lo mismo. ¡Uh! ¿Se ve sí. buena? No, uno huele picante. Vamos a tomar. Hay que limpiar el paladar. También tiene como unas cositas rojas. Es como no es tan picante porque cuando yo abrí la otra sí me picó. No, no es picante. No. Es como no sabe como a mayonesa. Es como honey mustard. Bueno, ah, mustard, uh -huh. parecido. Pero Parecida. creo que debimos haber probado primero la cajón. Porque nos picamos antes de tiempo. <risa> <Sí>. <risa> Eso no es picante, pero no pica nada. No. Bueno, me gusta más esta. Este, digo, a mí me gusta el pero para los nubes, mejor esta. Uh -huh. Esta se siente más con los nubes, la cajón. Como que se, y se la, bien. Y la sweet chili con las papitas. Ajá. Uh -huh. Ahí está. Ya tiene su combinación. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Está mejor. Y pica también. ¿Sabes qué deberíamos probar? Pica. Pero <risas> ¿Sabes qué deberíamos vale. probar? Un, un spicy nugget. Bueno, ahí está. Eh, bueno, Quieres? Y ese no trae la salsa picante. Es no, salsa esto normal. trae ah, honey mustard. Las mm -hmm. es normalitas. Bueno, ¿Estás lista? <risa> Con el sweet chili. Ay, Dios. Ahora sí nos vamos a picar. <risa> Va. Uno. Dos. <risa> picante es que este es picantito no es tanto con la salsa está más estoy sintiéndolo sí. pero mira que no ya no ya como, como medida que antes me quemé de primero antes de tiempo recomendación la sweet chili para las papitas pero si sí, están súper picantes nubes uh -huh. están buenos Está ah, bueno. Ah, la cajón Tienes que ah. <risa> limpiar el paladar <risa> okay. Oye, esto es como mukbang Es mukbang Esto sí. es mukbang este. mm. <risa> <risa> Ahora agarra uno para cajón ya me piqué con, con, con, la, con la nube. Hay que dipiar bien. Como dice McDonald's, nuquetear. No nuquetear. No no no bueno, el que no es tolerante al picante, no le recomiendo probar la salsa. Pero si puedes aguantar un poquito. Pero... La sweet chili. La caja uno tiene mucho no tiene picante. No, tiene yeah. Y no inventen comer los spicy con la sweet chili. <risa> ya es suficiente con la salsa. Yo creo que no me comería toda la taja No Yo por lo menos no me comería toda una Con una spicy no me ah. encanta. la La fue ah. muy bonita A mí también me encantó la taja Yo sea. soy team Cajun, Somos team Cajun. Es que creo que se aprecia más el sabor de la taja La spicy como está piquente y ya mata como el sabor Yo digo que están bastante bien 10 Y yo me esperaba que fueran más chiquitos Mm. O sea, no soy fan de los nubes, realmente, no, no es que compre los Nuggets siempre. Siempre me, me los imaginé más chicos. No, los nobles de McDonald's son buenos. Ahí ahí está. sí. Si estás viendo este video y has habido algún McDonald's, coméntanos qué te ha parecido y a qué McDonald's fuiste. Si eres de aquí de Panamá o de otro país también. ¿Qué esperabas? ¿Y cuál es tu.? Apreciación, tu expectativa, tu realidad. ¿Cuál era tu expectativa y tu realidad? <risa> no, y me dio coraje porque casi no me dan en la bendita bolsa. Sí, estaba empacándola en una normal y nos quedamos como, pero ahí están y todas las órdenes pequeñas salían con bolsas. Así que si ustedes van a ir a por esto y quieren pues, llevarse su bolsita, pídanla porque ustedes están pagando por esto. Muy importante que te pica y sigo comiendo la su Chili. <risa> Igual ya pagamos, ¿Qué hay que comerla toda. Toda. Y el hambre premium. Yo creo que Magdalena le debió haber sacado algo más. Yo recomendaría que hubieran hecho un vaso más resistente con el diseño de BTS. Y hubiera sido el éxito. Es malo, lo vendes a 10 dólares. Véndelo a 10 dólares y las fans hubieran comprado su combo feliz de la vida Por lo menos se llevan algo de recuerdo y les dura Sí, digo, los sabores de la salsa están buenos Quizás para el público para para es algo nuevo uh -huh. eh, Pero creo que debieron, si es una campaña como agregar algo más Además, que cuando tú piensas como The BTS New, es como si fuera una cajita feliz, pero. The <risa> BTS. Estuve a punto de comprarme una cajita. Pues no tenía nada de BTS. <risa> <risa> o, no sé, agregar un nuevo sabor de McFlurry. Con MMs eh, morados solamente. Oye, no es mal idea. El, el McFlurry de aquí es diferente. El chillano ahí. No sé si en sus países. Está igual, pero este es el Masturri de Panamá, yo vi unos en Youtube, de que compartieron de Masturri, pero las cajas y todo era súper diferente, sí. bueno, aquí antes eran como un vaso más largo, pero todavía eran de hace muchos años, como que tenían una, como que la cortina se metía para adentro, uh -huh. era así, uh -huh. bueno, este no sé por qué lo quitaron, no sé cuál era la diferencia tampoco, creo que también te daban como un... Una un cuchara. Una uh -huh. cuchara especial. Exacto. ¿Y ahora? Probablemente los que sean de Panamá se acordarán que antes la cuchara era hueca. Era como un carrizo y la cuchara. Eso es los ah. más son Creo que para haber sido el estreno mm -hmm. aquí fue como un día normal. solamente sí. como una promo. Porque no había música. Por lo menos a la sucursal que fuimos como, eh, Solamente había un flyer afuera No había como... Solamente los chicos con el uniforme también Pero no había una expectativa Y si la campaña era Pues todo esto en una comida pues, Estaban recibiendo la bolsita ah, Estos sí. ah, estos nubes No fueron comprados en el combo Y esa es otra cosa Los spicy fueron comprados aparte En una promo que ellos quieren de cupones y venían con la cajita de vestidos. Así que... Y si me compraba un pastel, me daban la bolsita igual. Exacto. Si quieren la bolsita, solamente... <risa> ya saben que tienen que hacer. Un pastel. O se pueden comprar nuggets normales de los que están en promo. Y igual les dan las cajitas. Mi favorita definitivamente era Cajón. Mm. Ahora también tenemos aquí para, para no en la cajún sí está picante sí pica pero menos sí pe, pica un poquito menos uh -huh. yo diría que tengan un vasito de agua o leche <risa> bueno, pero no, no, no, es como la cajón es como las jonimosa con picante también para que sepan los sabores no quizás para nosotros son sabores nuevos pero no se asusten están, están deliciosos este es unimos al normal. Es como más mm. verdosa. Mm. Y si la probamos. Es que entiendo que bueno, esta es una edición especial. Y entiendo que en Corea ya la consumían, pero era otro diseño. Mm -hmm. el, el diseño no era morado ni, ni rojo. Pero ya existía este sabor entonces en, la, en otros países no había hasta ahora es que igual, allá comen con picante todo oh, oh. sí. mm -hmm. debieron haber traído kimchi ¿se <risa> imaginan nuggets con papitas de kimchi? Mm, ex, ¿verdad? Sí. verdad nada más que es picante la caja un poquito más amarillita lo bueno es que no había mucha fila ah, eso sí Fuimos a una subversa que no estaba tan llena de gente ¿sí? Por lo la experiencia ¿verdad? Sí. Y muchas muchacho la entrada y es que no, no, no <risa> Yo nada más quiero tomar la foto de aquí no, el suéter, nada No quería más. No, no, no Me daba pena Yo creo que para la experiencia me doy a ellos que de 1 a 10 en la atención. La te, atención fue buena. Fue buena. Eh, que es la atención que regularmente brinda. Pero eh, si nos vamos al tema de toda la expectativa que hubo en la campaña, creo que está un poco bajo. Porque, eh, por ejemplo, puntualmente en el sucursal que fuimos, eh, todo el que iba estaba recibiendo lo que se supone que iba a ser exclusivamente de la comida de BTS Meal eh, las salsas están muy buenas es algo diferente, quizás para probarlas una vez, como es por tiempo limitado, aprovecharlas creo que hubiese sido chévere ver algo más eh, sobre la campaña, por ejemplo eh, de repente un McFlurry con M&M en morado o algún batido, algo, un, algo adicional un vaso, exacto, un vaso algo que quedara de recuerdo eh, pero si ustedes van por la bolsa puntual o por la cajita de los Nuggets eh, Y no les interesa mucho la salsa, cada quien no eh, Pueden pedir cualquier cosita, igual se las dan Y si van por las salsas que realmente están buenas Solo que pican, la spicy chili Pues ya saben que el costo Es de 5.85 la, la de 10 y 7 y algo la de, de 20 No, y, la, y las tapitas yo las estaba guardando hay que limpiarlas ¿sí? <risa> Oye, yo he visto collares Ya, ya, me comentarán que habrán hecho ustedes con sus bolsitas y con sus cosas aquí, está, aquí están guardadas Si ¿sí? las van a guardar, o, o simplemente ya, pues, para Si las sur. van a guardar, consejo Les dicen que se las den Ya que se las den, porque si les tiran las papitas eh, Se les puede ensuciar de grasita bueno, esta, esta se sució un poquito uh -huh. Mejor que se las dé Entonces ahí ¿sabes qué? Me das una bolsita, no le pueden negar la bolsa <risa> Las salsas probablemente sí, pero las bolsas no <risa> Así que bueno, creo que es eso sí. No sé en qué otro, en otros lugares qué tal Igual esta fue una sucursal Quizás en otras sucursales De repente hay, lo hayan hecho diferente Hubiese sido genial ver algo más Por lo menos tener la música Ellos sí tenían adentro como unas pancartas Pero el que sí. vi y la S, la se, S perdió. se perdió ciudad, ¿no? <ríe> no, yo tampoco no la encontré pero como ver más cositas así quizás por el sucursal que era no había tantas cosas but veremos las demás así que bueno, el sabor está bueno vayan a probarlo y bueno, pidan sus bolsitas esto ha sido toda nuestra reacción al combo de BTS, BTS 1000 Así que vamos a estar por ahí compartiendo en las redes sociales eh, más información Y síganos en nuestras redes para poder estar al tanto de todos los videos que vamos a hacer de aquí en adelante Así que nos vemos en un próximo video Suscríbete y hasta pronto Bye.